Amados, buenas noches, Dios les bendiga. Feliz año nuevo a toda la audiencia que en este momento se enlaza con el ministerio Momentos Proféticos TV. A Dios damos toda la gloria y a Dios damos toda la honra que en este momento podemos salir al aire con el propósito de ponernos en las manos del Espíritu Santo para hacer posible. Que el pueblo que esté en sintonía, que el pueblo que esté en sintonía pueda recibir la ministración del Evangelio de la Palabra de Dios como está escrita. Bienvenidos todos, bienvenidos todos una vez más al Ministerio Momentos Proféticos TV, donde una vez más el Espíritu de Dios en el poder del Evangelio, el Espíritu Santo en el poder del Evangelio va a ilustrar, va a dar conocimiento del momento histórico que está viviendo el planeta Tierra. Bienvenidos todos una vez más a la enseñanza que el ministerio Momento Profético trae en este momento histórico. Como le dije, soy el pastor Julio E. Rivas Dominici, pastor de la Iglesia Las Roca en el pueblo de Utuado. Iglesia que nos estamos preparando. Iglesia que nos estamos preparando para ser levantados vivos. Para ser levantados vivos. Porque tenemos la evidencia clara y contundente que estamos en la gesta final que estamos en el momento histórico donde el cuerpo de Cristo tiene que entrar en la perfecta voluntad de Dios, porque ahora el plan de salvación, ahora el plan de salvación lo coge la salvación que estaba reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación, esta salvación, que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, la acogen el pueblo, el cuerpo de Cristo vivo. Así que una vez más, prepárese para poder recibir la ayuda, la revelación, el entendimiento, la sabiduría de qué hora es en el reino de los cielos y qué hora es sobre la faz de la tierra. No tengo la menor duda, no tengo la menor duda que estamos delante de la generación que va a ver el ajebatamiento en vivo, en vivo. Ahora es que viene el momento histórico más importante jamás existido para el cuerpo de Cristo. Nos humillamos ante la presencia de Dios suplicando al Espíritu Santo que tome el dominio que tome el control de la programación en este momento. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que está en mi corazón. Y gracias por el Evangelio que dejaste escrito para que pudiéramos caminar por las páginas del Evangelio en este momento histórico que nos ha tocado vivir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 y el mal que está en mí queda inoperante, porque en este momento el Espíritu Santo toma el dominio y el control en el poder del Evangelio. Y a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra cuando este programa haya terminado y este pueblo sea edificado. Padre mío, glorifícate en el nombre de de Jesús ato todo espíritu contrario a la presencia de tu espíritu, ato el mal que pueda haber en mi corazón, lo ato, lo declaro inoperante y proclamamos y declaramos la programación en las manos de tu santo y bello espíritu en el poder del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amados estamos en el momento histórico y refutable del ajebatamiento. Porque a mí me informan, repito, a mí me informan que cuando yo vea el cumplimiento de este grupo de profecías seleccionadas para avisarle al Cuerpo de Cristo qué hora es en la Patria Celestial y qué hora es en la Patria Tejenal. Este es el momento histórico nunca vivido antes por esta generación. Estamos viendo, estamos viendo no me están contando, no estoy leyendo, estamos viendo cómo, cómo el cumplimiento de las pestes está azotando al planeta Tierra para avisarle al cuerpo de Cristo qué hora es en el reino de los cielos. Nosotros estamos viendo y estamos oyendo que esta peste, el coronavirus, está acabando con millones, millones de seres humanos llevados a la muerte en el mundo entero. Y no puedes fijar tus ojos y no puedes fijar tu entendimiento en la peste Tienes que fijar tus ojos y tienes que fijar tu entendimiento en lo que significa la peste junto con la peste está el hambre atacando a los habitantes del planeta tierra porque el coronavirus porque el coronavirus ha inactivado la economía, ha inactivado la economía y al inactivar la economía ha traído despidos de empleo a miles y millones de habitantes del planeta Tierra. Como consecuencia, como consecuencia, habitantes del planeta Tierra están muriendo de hambre, no lo digo yo, lo dice la prensa, ahí está claro, ahí está claro. Oiga, la gente está muriendo de hambre y no es y no es en las naciones pobres, como nosotros estábamos acostumbrados a ver Haití, naciones pobres, que mueren por montones de hambre, pero ahora no es un hambre regional, ahora es un hambre mundial, ahora no es una peste regional, ahora es una peste mundial. Por lo cual, por lo cual, vosotros sabéis perfectamente bien que el día del ajebatamiento vendrá. Vosotros sabéis perfectamente bien que el día del ajebatamiento vendrá. Porque estamos siendo testigo, estamos siendo testigos de la peste mundial del hambre mundial y sigue la profecía y será como los días de Sodoma y Gomorra mundial Sodoma y Gomorra conquistando al mundo Sodoma y Gomorra conquistando al mundo y los gobiernos cediendo y aprobando que Sodoma y Gomorra es algo positivo Homosexuales y lesbianas conquistando, quedándose con los gobiernos, con el mundo entero. Y sigue, y sigue, y sigue terremotos en diferentes lugares. Terremotos en diferentes lugares. Amado, perdóneme, porque viene un terremoto mundial, dice la Escritura que nunca ha pasado sobre la paz de la Tierra, un terremoto mundial, pero para el ajebatamiento es terremoto en diferentes lugares. Oiga, calentamiento global, calentamiento global, calentamiento mundial. Los mares han subido de temperatura en una forma anormal. El pueblo tiene que entender esto, amados míos. El pueblo tiene que entender esto. Este es el momento histórico donde están hablando con el cuerpo de Cristo. Porque es el cuerpo de Cristo el que va a tomar la próxima posición y la próxima decisión de Dios. El calentamiento global, repito, el calentamiento mundial es otra evidencia de qué hora es en el reino de los cielos. Los engañadores en el cuerpo de Cristo. Otra evidencia, otra evidencia de qué hora es en el reino de los cielos. El sueño espiritual del cuerpo de Cristo a nivel mundial, los engañadores a nivel mundial, el calentamiento a nivel mundial, sodomigo moja a nivel mundial, los terremotos a nivel regional, el hambre, el hambre a nivel mundial, la peste a nivel mundial. Entonces, ¿con quién están hablando? ¿Con quién están hablando? se están dirigiendo directamente al Cuerpo de Cristo. Se están dirigiendo directamente al Cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Porque en el Cuerpo de Cristo es donde está ahora, es donde está ahora la condenación. Porque Muchos del cuerpo de Cristo van a procurar entrar, pero no podrán. Pero no podrán. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta la tiene él. Evangelio para el momento histórico, para el momento histórico del arrebatamiento. Vayamos un momentito a Mateo, capítulo 7 de Mateo, verso 16 en adelante. Capítulo 7, verso 16 en adelante. Escuche, por favor. Por su fruto, por su fruto, por sus frutos, los conoceréis, los conoceréis. Oiga, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Oiga, así. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Oiga, oiga, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.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 por sus frutos los conoceréis. Están trayendo la enseñanza. Aquí está Jesús directamente, directamente porque mi, la Biblia lo tienen letras rojas que salieron directamente de la boca de Jesús. ¿A quién le hablaba? ¿A quién se dirigía? ¿A quién quería llevar el mensaje? ¿Cuál mensaje? Así que por sus frutos los conoceréis. Al llover la peste, al llover el hambre, al llover los terremotos en diferentes lugares, al llover a Sodómico Moja, al llover el calentamiento, al llover los engañadores en el cuerpo de Cristo. Y al yo ver el sueño en el cuerpo de Cristo, tengo que recapacitar. ¿Quién? Yo. Porque me están diciendo el ajebatamiento está a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo está todo esto? ¿Cuándo están las pestes? ¿Cuándo está el hambre? ¿Cuándo están los terremotos en diferentes lugares? ¿Cuándo está Sodoma y Gomorra? ¿Cuándo está el calentamiento global? ¿Cuándo están los engañadores globales? ¿Cuándo está el sueño espiritual global del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el año 2021. 2021 está hablando de 3-7. No es casualidad, no es casualidad que el aviso del Evangelio en el año 2021 está fluyendo con toda claridad para que cuando veamos el cumplimiento de todas estas cosas, conocer y entender yo. Repito, conocer y entender, Jesucristo está a las puertas, A levantar la iglesia. Escucha ahora, escucha ahora. ¿A quién va a levantar? Entonces trae la enseñanza. El cuerpo de Cristo está lleno de árboles. Compara al creyente con árboles. Y dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, ahora no se define, ahora no se define la salvación por yo tener a Jesucristo como mi salvador, por yo tener al Padre como mi Dios, por yo tener la presencia del Espíritu Santo. Ahora van a inspeccionar el cuerpo de Cristo que son como árboles plantados y ese árbol va a dar fruto bueno o va a dar fruto malo. Entonces, escúcheme por favor, aquí es que trae la enseñanza así que por su fruto los conoceréis. O sea, ¿está hablando a quién? Está hablando al cuerpo de Cristo. Que ahora van a definir, no por tener a Cristo como Salvador, no por tener al Padre como tu Dios, no por tener la presencia del Espíritu Santo, Ahora van a definir al cuerpo de Cristo por su fruto. Y sigue diciendo. No todo el que me dice. Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Entonces escúcheme por favor. Ahora. Ahora. No es Jesús, no es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu Santo. El que va a producir la salvación, porque ya yo tengo la salvación. Ya yo tengo la salvación. Ahora van a evaluarme. Si yo estoy preparado para ser levantado vivo, si yo estoy preparado para ser levantado vivo, van a verificar qué fruto yo estoy dando. ¿Qué fruto yo estoy dando? Si un fruto bueno o un fruto malo, porque en este momento, porque en este momento son creyentes, son creyentes que van a ser analizado ¿Qué fruto, qué fruto está fluyendo? en tu vida, mientras estás en el cuerpo de Cristo. Y aquí es que dice, muchos me dirán en aquel día arrebatamiento. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos mu muchos milagros. Están Hablando con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no va a ser levantado por dones. El cuerpo de Cristo no va a ser levantado por los dones. Ahora, el cuerpo de Cristo va a ser analizado por los fruto. Entonces, el pueblo de Dios tiene que entender con toda claridad que nosotros vamos a recibir el testimonio. Repito, vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy viendo la peste, porque estoy viendo el hambre porque estoy viendo los en diferentes lugares, porque estoy viendo a Sodom y Gomorra en el mundo entero, porque estoy viendo el calentamiento global, porque estoy viendo los engañadores en el mundo entero en el cuerpo de Cristo y estoy viendo el sueño espiritual del cuerpo de Cristo en el mundo entero. Al yo ver esto, al yo ver esto, entonces el pueblo tiene que entender lo siguiente. Dice Mateo, capítulo 12, verso 33. O hacer el árbol bueno, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, estamos tratando de que el pueblo pueda entender con toda claridad, amado mío. Estamos tratando de que el pueblo pueda entender que ahora Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está observando al cuerpo de Cristo de donde va a salir el ajebatamiento en vivo. Repito, el ajebatamiento en vivo. Y estoy llevándole la enseñanza, y estoy llevándole la enseñanza, que ahora, ajebatamiento en vivo, va a ser otorgado a los que tienen, buen fruto en el cuerpo de Cristo amados míos el pueblo tiene que entender esto amados míos el pueblo tiene que entender esto yo no voy a ser levantado porque tengo al Padre porque tengo al Hijo porque tengo al Espíritu Santo yo voy a ser levantado por los frutos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 o el creyente. amados míos, el pueblo tiene que entender, yo no me estoy inventando. Repito, yo no me estoy inventando. Ahora viene el análisis, el análisis, amado, el análisis del cuerpo de Cristo. Escuche, por favor. Escuche, por favor. Nosotros, los que estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que entender lo siguiente. Oiga, escuche, por favor. Gálatas, capítulo 5. Verso 22. Están desglosando, están desglosando el jamillete de fruto que tiene que tener la iglesia del Ajebatamiento. Verso 22 dice: más el fruto del Espíritu con letra mayúscula es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, los nueve frutos del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pues está en el corazón. Está en el corazón de todos los que están en el cuerpo de Cristo. Está en el corazón de todos los que están en el cuerpo de Cristo Y ahora, y ahora, y ahora, y nada más que ahora, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene que entender, tiene que entender que todo, que todo fruto que no sea del Espíritu Santo ahora va a ser analizado va a ser analizado por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Si estos frutos, si estos nueve frutos del Espíritu Santo están en el pueblo, en el cuerpo de Cristo, para ser levantado no hay ningún problema. Porque aquí está definido qué tipo de fruto, tiene que tener el cuerpo de Cristo para ser levantado vivo. Amado, para ser levantado vivo. Pero triste y lamentablemente, amados míos, pero triste y lamentablemente, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo está plagado, lleno Está plagado, lleno, amados míos, de lo, que, de lo que no es fruto del Espíritu. Tenemos evidencia contundente y clara. Yo no estoy engañando a nadie. Yo estoy hablando el Evangelio como está escrito. Por eso es que en este momento histórico, amados míos, el pueblo tiene que entender que van a analizar el fruto, el fruto, el fruto, el fruto que tiene cada uno de los que están en el cuerpo de Cristo. Escucha ahora, por favor. Nosotros, los que estamos en el cuerpo de Cristo, para recibir esta enseñanza, amado mío, para recibir... Esta enseñanza está claramente definida. Oiga, está claramente definida por la experiencia que está en Mateo 21. Amado, por la experiencia que está en Mateo 21. Escuche, por favor, para que podamos ver dónde empieza. ¿Dónde empieza la enseñanza de que el cuerpo de Cristo o entra en los frutos del Espíritu Santo o el cuerpo de Cristo va a ser vomitado por no responder a los frutos del Espíritu Santo? Para tener esta enseñanza Dios escoge, Dios escoge una enseñanza inconfundible e irrefutable para que el cuerpo de Cristo vea lo serio de esta enseñanza que por su fruto los conoceréis. Y dice Mateo 21, dice Mateo 21, Verso 18 en adelante. Por la mañana, volviendo Jesús a la ciudad, tuvo hambre. Y volvemos y caemos y remachamos la enseñanza que estamos trayendo, donde tenemos con toda claridad, amados míos, donde tenemos con toda claridad, el pueblo tiene que entender, y el pueblo tiene que entender, y esto no es negociable. Una característica humana de Jesús, ahí la tenemos, por la mañana volviendo Jesús a la ciudad, tuvo hambre. ¿De qué habla? De la condición humana de Jesús escuche ahora, y viendo una higuera cerca del camino, y viendo una higuera cerca del camino porque tenía hambre, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas y le dijo, Nunca jamás nazca de ti fruto. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando, amados míos? Nunca jamás nazca de ti fruto. fruto y luego se secó la higuera. ¿De qué higuera está hablando? está hablando del pueblo de Israel. Amado, está hablando del pueblo de Israel. Repito, así lo confirma el profeta Joel en el capítulo 1, verso 6 en adelante, dice, «Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, Israel». Sus dientes son como león, sus muelas como muelas de león. Dice, asoló mi vid, descortezó mi guera, Hablando de Israel. Entonces, Israel, Israel, le tiran la sentencia. Y el pueblo que está en el cuerpo de Cristo. Si la sentencia contra Israel fue firme, la sentencia contra el cuerpo de Cristo es también firme. Nosotros tenemos que entender lo siguiente: ¿Por qué razón? ¿Por qué razón sacan? a la guerra al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, del panorama de circulación de la vida espiritual que hasta ahí, que hasta ese momento Israel tenía. El pueblo tiene que entender, vea, vea en la condición en que estaba el pueblo de Israel. Para entrar en conocimiento de la condición y por qué razón sacan a Israel de circulación, de dar fruto. Por eso es que en este momento, en este momento histórico del levantamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, se ha sacado de circulación. El pueblo hebreo no está cogiendo con ningún papel. El pueblo hebreo no está cogiendo con ningún papel, porque no está dando fruto. Aquí tenemos la condición en que estaba el pueblo de Israel cuando Jesús estaba ministrando. Mateo capítulo 3. Y Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías. Vos que clama en el desierto, preparate el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y, y, y, y miel silvestre. Estoy hablando esto porque necesitamos... Ver con toda claridad que quien comenzó, que quien comenzó, que quien comenzó a identificar la condición espiritual de Israel fue Juan el Bautista. Dice, y salía a él Jerusalén, judíos, y toda Judea, y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Confesando sus pecados, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos hebreos venían a su bautismo, les decía: Generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y le dice: Haced pues fruto. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y dice, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Ahora, ahora, están analizando, comenzando con el pueblo de Israel. Repito, comenzando con el pueblo de Israel, que lo están usando para hablarle al pueblo gentil, el pueblo de Israel, le exigieron fruto y no había fruto. Repito, y no había fruto. Ahora, ahora le están exigiendo fruto. Veamos con toda claridad, veamos con toda claridad. El plan de Dios con Israel, el plan de Dios con Israel para ayudar al pueblo gentil a entender con toda claridad que Israel fue sacado de circulación por no tener fruto, por no tener fruto. Por eso es que en este momento. Dice el Evangelio en Romanos en Romanos, capítulo 11, verso 25 y adelante, hablando de Israel, porque no quiero más que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, para que, para que haya entrado, hasta, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y escucha ahora, y luego Israel será salvo. Entonces, están bregando con los gentiles, repito, están bregando con los gentiles y le están diciendo, tuve que sacar a Israel del plan de salvación por no tener frutos dignos de arrepentimiento. Por no tener frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, oiga, oiga, oiga, dice, porque no quiero hermanos que ignoráis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Escucha ahora, y luego Israel, y luego todo Israel será salvo. Están bregando con los gentiles, están bregando con el pueblo gentil. ¿Qué están bregando? ¿Qué están observando? Amado, ¿Qué fruto? ¿Qué fruto en este momento tiene el pueblo gentil? Cuando están evidenciando, cuando están evidenciando cuando están evidenciando que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Sacaron a Israel de circulación como, como, como, pueblo, como pueblo que iba a producir la salvación por no tener frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, entonces, ahora van a analizar al cuerpo de Cristo. Ahora van a analizar al cuerpo de Cristo. Oiga, ahora van a analizar al cuerpo de Cristo. Dice Marcos Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4, capítulo 4, Evangelio de Marcos. Oiga, dice de la siguiente manera, en el capítulo 4, verso 14 en adelante, hablándole al cuerpo de Cristo, ya vimos ya vimos que Dios le metió mano a Israel. A Israel le metió mano y lo sacó, lo sacó del instrumento de salvación para el mundo entero. Y ahora, y ahora, y ahora viene la enseñanza al cuerpo de Cristo. Oiga, Marcos, Capítulo 4, verso 14 en adelante, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. En esta noche yo soy el sembrador. En tu iglesia, tu pastor es el sembrador. Por eso es que en este momento, dice, y estos son,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 del Evangelio. Esa es la semilla, esa es la semilla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma esa semilla del Evangelio, esa semilla del Evangelio, esa semilla del Evangelio y la siembra en el corazón. Oiga, oiga, estos son los de junto al camino en quien se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. ¿Por qué? Escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En el corazón. ¿Qué hace el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Qué hace el Espíritu Santo en tu corazón? Para que cuando el sembrador, el pastor, viene a predicar el evangelio, el evangelio, el evangelio es la semilla, es la semilla que cae en tu corazón que entra a tu corazón. Escucha ahora, pero en ese corazón, pero en ese corazón está el bien y está el mal. En el mal está el programa satánico dentro de los miembros del cuerpo de Cristo. Dentro de los miembros del cuerpo de Cristo, amados míos, en el corazón, en el corazón está el mal, en el corazón está el bien, en el corazón está el Espíritu Santo, en el corazón está el programa satánico, que tenemos todo lo que estamos en el cuerpo de Cristo. Entonces, escuche por favor. Vamos a decidir Vamos a decidir ese evangelio, ese evangelio que ha sido sembrado en el corazón de todos los que están en el cuerpo de Cristo, ¿qué vamos a hacer con él? Porque, escúcheme, Satanás por medio del mal, no Satanás en persona, por medio del mal, por medio del programa satánico que está en el corazón de todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, amados míos, va a tratar, va a tratar de que esa palabra, el evangelio, el bien, el fruto del espíritu sea sembrado en el corazón de todo lo que estamos en el cuerpo de Cristo. Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Pero hay un problema, que donde se siembra la palabra es en el corazón. Y en el corazón está el Espíritu Santo, pero está también el programa satánico. Y cuando el programa satánico ve que ha llegado la buena semilla. La buena semilla que va a producir los nueve frutos del Espíritu Santo se activa el mal de la siguiente manera. Oiga, dice el verso 15, y estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra. Pero después que la oyen, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en el corazón. En cuanto llega, el Evangelio, que es el instrumento que el Espíritu Santo va a usar para bregar con tu corazón, para bregar con tu corazón, para bregar con tu corazón, que está lleno, que está lleno, que está lleno de las obras de la carne, que está lleno de las obras de la carne, donde está el mal, donde está el el mal en cada corazón que está lleno de adulterio, que está lleno de fornicación, que está lleno de inmundicia, que está lleno de lascivia, que está lleno de idolatría, que está lleno de hechicería, que está lleno de enemistades, que está lleno de pleitos, que está lleno de celos, que está lleno de ira, que ya tiene lleno de contienda, oiga, de envidia y cosas semejantes a esta acerca de los cuales sos amonestos, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, ahora vemos por qué razón muchos procurarán entrar, muchos procurarán entrar vivo el día del arrebatamiento y no van a poder. Repito, y no van a poder. Porque, escúchame, el pastor... Y el Espíritu Santo traen, traen, traen, traen al corazón del creyente. Cuando el Pastor y el Espíritu Santo traen la semilla del Evangelio y es sembrada en el corazón de cada creyente, entonces se activa el mal para que yo, para que yo tome una decisión, para que yo, para que yo, el corazón que está en el cuerpo de Cristo, para que yo tome posición y decisión, si voy a permitir que el mal, que el mal arranque. La semilla del bien que el Espíritu Santo sembró en el corazón de cada creyente que está en el cuerpo de Cristo. Escuche por favor, escuche por favor y dice con toda claridad. Estos son los de junto al camino en quien se siembra la palabra, el bien, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás el mal a impedir que esa semilla agarre fuerza, fortaleza en el corazón del creyente. Y trae dice trae, dice, después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita y quita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 y asiento por uno. Amado, perdóneme. Pero el pueblo tiene que entender que esta es la hora, que esta es la hora en que el cuerpo de Cristo no va a ser salvo porque tiene el Padre, porque tiene al Hijo y porque tiene el Espíritu Santo, o porque está en el cuerpo de Cristo. Ahora es que dice, muchos procurarán entrar. Ahora que dice, muchos procurarán entrar. Pero el problema que tenemos es, estamos dispuestos a pelear contra el mal que va a atacar, que va a atacar el fruto del Espíritu Santo en el poder del Evangelio. O sea, yo no estoy inventando estos son los que fueron sembrados en buena tierra, o sea, pasaron la prueba, pasaron las circunstancias, pasaron los problemas, pasaron las dificultades. El mal se manifestó como le dio la gana, pero dice la Escritura, pero dice la Escritura, que va a haber un pueblo. Pero va a haber un pueblo, ¿qué dice? ¿Qué dice? que fueron sembrados en buena tierra. Oiga, oiga, oiga. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, y dan fruto. Por eso es que en este momento histórico el pueblo tiene que entender con toda claridad. Nosotros no vamos a ser levantados porque tenemos, porque tenemos al Padre, porque tenemos al Hijo, porque tenemos al Espíritu Santo. El pueblo tiene que entender ahora, ahora que van a analizar qué estamos haciendo con los fruto que el Espíritu Santo está trayendo a nuestro corazón por el poder del Evangelio. Porque cada vez que se siembra la simiente del Evangelio, la simiente del Evangelio, en el corazón, en el corazón, del cristiano que está en el cuerpo de Cristo, nos están avisando que Satanás se va a activar, que Satanás se va a activar para impedir que la semilla del Evangelio que es sembrada en el corazón de cada creyente eche raíces. Y de fruto. El pueblo tiene que entender. Que nosotros. No vamos a ser. Levantado. Levantado. El día del arrebatamiento vivo. El día del arrebatamiento vivo. Porque tenemos al Padre. Porque tenemos al Hijo. Porque tenemos al Espíritu Santo. Amado, ahora es que viene la revelación bíblica. Donde yo, donde yo voy a enfrentarme al mal que está en mí. Y yo, yo, Julio Griva con mi entendimiento, con mi conocimiento del Evangelio. No le voy a permitir al mal que está en mi corazón, al mal que está en mi corazón, que saque la semilla que fue sembrada del Evangelio en mi corazón, porque esa semilla es la que va a producir, es la que va a producir la salvación, la salvación a la iglesia del ajebatamiento viva. Amado, escúchame, <coughs> perdón. Los muertos en Cristo... <risa> los muertos en Cristo, oiga esto, los muertos en Cristo se van para el paraíso, se van para el paraíso, escuche por favor, por el fruto de otro, ¿quién? Jesús. Muertos en Cristo. Resucitarán primero. Porque son el pueblo que está en el paraíso. Por el fruto. Por el fruto que tuvo Jesús. Y gracias al fruto de Jesús. Hay gerención, oportunidad para que el muerto en Cristo no es perfecto por lo que hizo la persona. Es perfeccionado por lo que hizo Jesús, muerto en Cristo. Ahora escuche, pero vivo, por eso se para muertos en Cristo, estarán primero, dice, luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ahora viene, ahora viene, la infección, del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo, ¿cuál es tu fruto? Si has honrado los frutos del Espíritu Santo en el poder del Evangelio o has honrado las obras de la carne donde está el mal? Yo estoy tratando, luchando desesperadamente, amados míos, para que el pueblo entienda, para que el pueblo entienda por qué muchos, procurarán entrar y no podrán. Repito, procurarán entrar y no podrán. Porque ahora, ahora, hay una salvación distinta a la que tenemos, a la que estamos disfrutando en este momento. La salvación que tengo, la salvación que tengo, la que tengo, la tengo por el fruto de Jesús. Repito, la salvación que tengo, la tengo por el fruto del trabajo, del sacrificio de Jesús hecho en la cruz de Calvario. Pero la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postreo a rebatamiento no es, no es por el fruto de lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario, es por el fruto de lo que yo tengo que hacer ahora en el cuerpo de Cristo, ahora en el cuerpo de Cristo, si estoy honrando los nueve frutos del Espíritu Santo o si estoy honrando el gajilete de obra de carne que hay en mi vida. Ahora se concentra. Ahora se concentra. ¿Quién está de acuerdo con las obras de la carne? ¿Y quién está de acuerdo con los frutos del Espíritu? Por eso es que en este momento muchos procurarán entrar, pero no van a poder. Repito, pero no van a poder. Porque quieren entrar, porque quieren entrar por el fruto de lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario y nada más. Pero ahora viene el fruto, el fruto de la iglesia, de la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el fruto de esa salvación, el fruto de esa salvación es el fruto de cada creyente. Es el fruto de cada creyente que está en el cuerpo de Cristo. El fruto de cada creyente que está en el cuerpo de Cristo. No permitiste, no permitiste honrar el Evangelio en tu corazón, porque eres tú, soy yo, quien va a decidir quién honra y quién no honra. Ahora, ahora, si yo quiero, si yo anhelo, si yo deseo, voy a pelear contra las obras de mi carne, que no quieren, que es, el, que es donde está el programa satánico, que es donde está el programa satánico, para impedir, para impedir que el fruto, que los nueve frutos del Espíritu se manifiesten en el poder del Evangelio. Por eso... Por eso, ahora, ahora, van a ser salvos y están avisando, y están avisando vosotros, Iglesia, Cuerpo de Cristo, sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá. Entonces, ¿por qué tengo que saber perfectamente bien? Porque yo tengo que tomar una posición y yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con los frutos del Espíritu Santo en el poder de del Evangelio. Si doy paso a los frutos del Espíritu Santo, el bien en el poder del Evangelio, el bien me gobierna. El bien, el bien, el bien hace de mí una nueva criatura. Y voy a tener testimonio de que las cosas viejas pasaron. Pero sí, pero sí, pero si sí. quiero irme en vivo, pero si sí quiero irme en vivo con obras de carne en mi vida que es, que es el fruto malo de cada creyente que está en el cuerpo de Cristo. Por eso, por eso, estamos entrando, estamos entrando en un estudio sumamente delicado. Y que dice la Biblia, y que dice la Biblia, no todos entenderán, no todos entenderán, pero los entendidos entenderán, pero los entendidos entenderán que ahora, que ahora me van a otorgar la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postero, analizando mi fruto. Analizando mi fruto, si estoy de acuerdo con los nueve frutos del Espíritu Santo que han hecho de mí una nueva criatura, que me van a dar testimonio que las cosas viejas pasaron y me van a otorgar la salvación que está reservada por mis frutos. Seguimos el jueves, repito, seguimos el jueves. Directamente desde la Iglesia. Repito, directamente desde la Iglesia. Porque el jueves es el día del estudio bíblico y continuamos con esta enseñanza que estamos trayendo. ¿Por qué razón? Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Porque no pudieron defender, identificarse con los frutos del Espíritu Santo en el poder del evangelio. Por eso ahora, por eso ahora, la salvación no es por creer. La salvación es por vivir la palabra del evangelio. Por cuanto has guardado la palabra del evangelio, entonces yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y qué es vivir el evangelio? Es Vivir los nueve frutos del Espíritu Santo que tienen la capacidad de hacer de mí una nueva criatura y tiene la capacidad de darme testimonio de que las cosas viejas pasaron. No te, no te pierdas. El próximo jueves, repito, el próximo jueves a las 8, repito, a las 8 estaremos eh, eh, continuando con la enseñanza Muchos procurarán entrar, muchos procurarán entrar. El jueves empieza la nueva orden ejecutiva a las 11. Amén. El jueves, el jueves o el domingo, no estamos seguros, pero si es así, pues gloria a Dios. Amén. Gracias, Estén. Gracias. El jueves, entonces, hermano, el jueves, escúcheme, por favor, vamos a continuar esta enseñanza a los que estén presentes en la casa del Señor y a los que nos puedan estar escuchando a través de la Internet. Así que no se lo pierda por nada, repito, no se lo pierda por nada, porque estaremos, estaremos continuando. Muchos procurarán entrar, pero no podrán, ¿por qué? Porque no pensaron que, iba, que para poder entrar tenían que tener los frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos del Espíritu Santo, los frutos que produce el Evangelio como está escrito. Así que les repito a la iglesia, repito a la iglesia, el próximo jueves continuamos con la enseñanza directamente desde el templo, desde el templo. El culto, el culto estará cogiendo el jueves, el jueves estará cogiendo el culto bajo. Dice mi hermana que comienza el jueves a las 11 de la noche, el, el, el toque de queda. Amén. Entonces, a las 7, a las 7, a las 7 estaremos en el culto el jueves. A las 7 estaremos en el culto, en el, culto el jueves. Tenemos nuestro devocional y entramos en el estudio de la palabra. Esperamos que el pueblo pueda estar presente para continuar la razón por la cual muchos procurarán entrar, pero no podrán. Por favor, entiéndelo. Repito, entiéndelo. No estamos jugando, estamos ministrando, predicando, enseñando. El Evangelio para la iglesia del ajebatamiento. El Evangelio para el paraíso es uno. Y el evangelio para la, para la iglesia del acabamiento es otro. Por favor, por favor, no te lo pierdas el próximo jueves a las 8. Repito, perdón, perdón, el próximo jueves a las 7. A las 7. Amén, a las 7. Sí, señor. Perdone que tengo un poco... De, pero es que con el, con el cambio, cambia que hay en el gobierno, pero... Pero gracias al Señor, que el próximo jueves es a las 7, el culto a las 7, para que ya eh, un, un devocional y entrar en el estudio de la palabra. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que nos has concedido una vez más de ministrar tu evangelio. Ahí está el pueblo, salva a los perdidos, sana a los enfermos, reconcilia a los apartados, pero sobre todas las cosas, Abre los ojos del entendimiento al cuerpo de Cristo para que entienda que viene la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero y esta salvación es evaluada a base de los frutos. Por favor, ayúdalos a ver, a oír y a entender. En el nombre de Jesús proclamamos, declaramos, salud, salvación, reconciliación, en el poder de la palabra y en el nombre de Jesús. Amén. Para Palante Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo jueves. Recuerda que puedes escribir una cartita a nuestra dirección apoyando nuestro ministerio a, a Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Si Dios pone en tu corazón... Ayudarnos económicamente hacer cheque o giro, a nombre del ministerio, momentos proféticos. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos el próximo jueves a las 7. Dios te bendiga.